de nuestro proyecto Somos Pequeño Comercio, Somos Cartagena. En el día de hoy tenemos una entrevista un poquito especial o diferente porque precisamente hoy no estamos con ningún empresario o pequeño empresario de Cartagena. Eh, estamos con un médico de urgencias del 061 eh, cuyo nombre es Paco Padial. Hola Paco, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Capaz. Cuéntanos, ¿qué hace, bueno, ¿qué hace un médico de urgencias? ¿Quién es Paco Padial primeramente? Bueno, pues Paco Padial, como tú bien has dicho, es un cliente del taller que me ha ofrecido esta oportunidad para hablar y, bueno, una, otro punto de vista para aportar a este proyecto que, que tenéis. Pues sí, precisamente como has dicho Paco, cuando pensé en ti pensé en un punto de vista diferente, en que precisamente, pues dada la situación en la que estamos, podías aportar, tu conocimiento y tu granito de arena a esta iniciativa, porque sé de primera mano que además eres alguien que apoya muchísimo al pequeño comercio y, y que recomienda, sobre todo, a, a los comercios de aquí de, de Cartagena. En primer lugar, quería preguntarte: ¿qué tipo de trabajo hace habitualmente Paco Padial en, en una UBI móvil en el 061? Bien, normalmente tenemos dos tipos de, de asistencia: en, en interiores, que le denominamos nosotros, y la salida en la ambulancia. La gravedad dependerá de la, de, la, de la llamada del paciente y lo que el centro coordinador ajuste a cada unidad asistencial. Lo que puede ir desde una cosa de 15 de tobillo, por ejemplo, o a una cosa un parto o un accidente de tráfico. Y ahora con, con la crisis del coronavirus, ¿ha cambiado mucho el tipo de, de urgencias que atendéis, esas intervenciones? Ha cambiado en el sentido de, de la forma de asistir. Simplemente ahora tenemos que tener la precaución de que todos pacientes tenemos que tener la sospecha hasta confirmar si sí o si no. Eh, a veces hacemos una mediación telefónica para comprobar si ha tenido fiebre o algún otro síntoma para intentar protegernos, nosotros sobre todo, e intentar no transportar ese virus en vectores. Y Paco, ¿alguna anécdota que haya pasado durante este confinamiento, este estado de alarma que puedas contarnos, que puedas compartir con nosotros y que te haya, te haya llamado la atención? Hombre, bueno, pues dentro de que es una situación tensa y estresante, eh, también es decir que es gratificante cuando el otro día, por ejemplo, nos tuvimos que quitar el, el traje, ¿no? el, el EPI famoso, y, y la gente te anima, ¿no? Te, te empieza a bueno, te, te, por lo menos te un poquito de ayuda en esta situación tan interesante que estamos viviendo, pues sí que no, nos viene bien. Hombre, imagino que ahora recibiréis todo el apoyo del mundo. Y, y en ese sentido también te quería pedir, eh, ¿qué le dirías a, a tus compañeros del colectivo sanitario? O ¿Qué mensaje de apoyo le, le mandarías desde aquí? Hombre, yo creo que se está haciendo una labor magnífica en todos los sentidos y de todos los estratos que, que tiene el Sistema Sanitario Español. En concreto el cartagenero, pues tiene la primaria, está haciendo una gran labor, con las demás telefónicas, asistencia ha seguido trabajando, aunque no de forma presencial a los pacientes, han seguido haciendo muchísimas cosas. Hospital, pues no hace falta decir nada de lo que están haciendo. Primaria, nosotros, urgencia, en fin, todo el mundo está haciendo su, aportando su granito de arena y creo que se está haciendo una, una, una, una buena labor. Comparto totalmente tu opinión, no me cabe duda Es más, eh, creo que todos los cartageneros y en general todos los españoles Deberíamos estar muy orgullosos de las manos en las que estamos Por último Paco, también quería pedirte o quería que nos aconsejaras Desde tu punto de vista como profesional eh, uh -huh. Cómo abordar este desconfinamiento, esta fase 1 en la que estamos ahora Y las fases posteriores ¿Qué consejos nos darías a, a la población? Bueno, pues primero un llamamiento a la prudencia porque la verdad es que las imágenes que se están viendo del centro de Cartagena lleno de gente, sin ningún tipo de protección, sin ningún distanciamiento, prudencia, estamos en, una, en, una, en un momento que es muy favorable, pero hay que aprovecharlo, no desaprovechar esta situación para fastidiar este, el poder seguir avanzando. Pues esperemos que así sea, como está comentando, que sigamos avanzando, que llevemos todas las fases en los plazos establecidos y que podamos tener un verano normal. Pues esto ha sido todo, muchísimas gracias Paco por prestarte a participar y a colaborar en nuestra entrevista. Y somos Pequeño Comercio, somos Cartagena. Ayúdanos, comparte, dale difusión y nos vemos en la próxima. Un saludo.